Estimados caballeros, hoy nos toca una nueva edición y que es concordante con la, que, con la siguiente. Vamos a hablar ahora de los balance de materiales. ¿no? Eh, algunos autores o muchos autores no tocan esta parte porque estima que el balance de materiales es un trabajo de otro, de otro tipo de... De profesional, ¿no? o sea, del ingeniero industrial o químico o ingeniero mecánico, no, pero vamos a tratar esa parte acá en el curso para que podamos acompañar al profesional que se encarga de la producción. El balance de materiales, eh, bueno, primero veamos cuáles son las condiciones de esta sesión. Esta sesión busca que los participantes entiendan la importancia del balance de materiales. También Trata de demostrar que la práctica, en qué consiste un balance de materiales. Y el participante va a asistir a esta sesión, breve lectura de las separatas y visionado de los videos sobre el tema. Culminada la conferencia, participa en el foro y luego en el taller. Después cumple con las tareas programadas en esta sesión, subiéndolas a la plataforma. La primera parte de, esta, de este, de este de este de contenido del, del curso nos va a dar la idea de qué es lo que queremos hacer primero a ver cómo funciona la tarea de asignar trabajos y cómo controlamos que ese trabajo vaya bien vamos a ver una idea interesante ¿no? primero hay que hablar de qué es, lo que es el balance de materiales este, este balance de materiales se basa en la Ley de Conservación de la Materia, que dice, como ustedes de repente no se han olvidado de la secundaria, ¿no? dice la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, o sea que sigue siendo la misma. Y que establece que la masa de un sistema ¿no? permanece siempre constante, excepto cuando hay una fusión o fisión, o sea, se quema algo, ¿no? cambia. En ese sentido de balance, tiene, como todas las cosas que sabemos un balance, entradas y salidas. Está conformada algunas veces la entrada, más los consumos o las transformaciones, más aquella cosa que se ha acumulado y al final da la salida en productos. También hay las entradas, más operaciones o transformaciones, es igual a las salidas más la acumulación. Acumulación se le llama aquel tipo de cosas que van cambiando, Conforme se va procesando y ya no es algo. Por ejemplo, algo era, en un momento algo era solamente arcilla suelta, pero cuando llego le pongo agua ya no se llama arcilla, se llama barro. Cambia el nombre, ¿no? Entonces eso es más o menos qué hablar, qué decir de la acumulación en forma sencilla, que es un poco más complejo de explicar. ¿Y qué es el balance de materiales? viene a ser el conteo exacto de todos los materiales que entran y salen. Se acumulan o se agotan durante una operación, durante un proceso industrial. Cualquiera que fuera, porque no solamente es proceso industrial, puede ser un químico, un biológico, cualquiera. Se pueden distinguir en ello cuatro componentes del balance de materia, dependiendo del tipo de sistema. Y son, uno es la acumulación, otro es la entrada y salida. Otra es la generación y otra es el consumo. La acumulación es el proceso de transformación de algo. O sea, un nuevo producto. La entrada es materia prima y la salida, entrada menos salida, ¿no? producto terminado. Y la generación, el nuevo producto. Y luego los consumos que genera ese producto. Veamos un poquito más para comprenderlo mejor. Otra definición de balance de materiales es el cómputo, es el cómputo exacto de las materias que entran, salen, se acumulan, aparecen y se desaparecen en una operación básica o en un proceso industrial. Las principales aplicaciones de estos balances son para estudiar las operaciones básicas, para ver cómo se procesan y cómo se mejoran. También es para hacer el proyectado de plantas químicas o mecánicas o industriales, para ver cómo va a ser, de qué forma. Pero lo más importante es el último, es para comprobar el uso dentro durante su funcionamiento, a ver si se usa o no. Eso, este balance permite detectar dónde hay fugas. Puede ser fugas porque la materia prima es así, puede ser fugas porque se pierde en el camino, puede ser fugas porque se maltrata o malgasta. ¿no? Todas esas cositas permiten establecer o conocer bien y entender que es un balance, para hacer, un balance de materiales. Por ejemplo, acá, lo que ven ustedes acá, al lado izquierdo, es el material, material de arcilla. 6.7 toneladas. Las metemos en un horno. En ese horno falta acá el carbón, le metemos calor. Producimos evaporación. ¿no? Y luego cuando sale acá al otro lado son ladrillos. Pero cuando los pesamos son 6.7 y acá hay 4 toneladas. Hay una diferencia de 2.7. Se presume que esos 2.7 se fueron en vapor. ¿No? entonces 6.7 toneladas más la acumulación de vapor 2 .2, más, las, más ladrillo está completo, 6.7 contra 6.7 a, a eso se le llama un balance ¿no? No, o sea que no solamente el balance es de tipo contable también hay industrial, también hay químico este es en el caso de materiales de construcción veamos en la industria petroquímica todo esto es lo que se extrae lo que se extrae contiene petróleo, petróleo, gas y agua. Esto es lo que sale de extracción. Lo meten al proceso petroquímico, va a la planta. En la planta, dice, del gas se produce una, una emanación de gas que se pierde. Del petróleo también hay un petróleo de gas y, y también hay agua que sale, pues, agua que sale, se consume o se bota. Del gas, ¿qué cosa entran? Por inyección entra agua también. Y también puede entrar agua al final. Se produce un montón de movimientos, el flujo de agua y, y trabajo. ¿Y qué va a pasar? Ese es el proceso. Al final, en la etapa final, encontramos que hay gas, petróleo y agua. Pero resulta que las cantidades, acá gas era un poquito, acá es más gas y acá es más gas. Y el petróleo ha disminuido y el, el agua aumentó. Entonces, no es la misma cosa que entró. Se produjo una estructura diferente pero todas sumadas dan igual, el mismo tamaño. Vamos a encontrar que por fugas de gas, ¿por qué? Fugas de gas, más gas, menos petróleo, más agua. Pero ahí está al final la misma cantidad. No se ha desaparecido, está completa. Esto es algo importante porque nuestra comunidad está acostumbrada, o no conoce, ¿no? Y, y cree que las cosas se gastan porque se gastan. Pero todo tiene un balance. Fíjense en la energía eléctrica. Balance de energía eléctrica también. Es la contabilidad del flujo de ingreso de energía más la determinación de las necesidades. Deben dar igual. Junto con los balances de materia, son una herramienta fundamental para el análisis. Quiere decir que si en un lugar se le alimenta con 20 kilovatios y adentro se consumen 15 kilovatios, quedan 5 kilovatios sin usar. Y eso lo va a medir el medidor. 20 más 5 segundos o sea, completa los 20. Pero si en algún sitio dicen, señor, le pago por 20 y encuentra que tiene consumido 25, es que hay un desequilibrio. Siempre hay balance y es muy fácil de probar. Porque el medidor puede ser una cantidad, pero cada máquina tiene un uso. 600 watts, 5 watts, los calculas, los sumas y cuadra la cantidad de watts consumidos con lo que se ha utilizado. Entonces. La cantidad de bateajes que está en el medidor se compara exactamente con lo que han gastado las máquinas y equipos y debe dar uno con otro. La única falla que puede haber es por fugas de conducción. O sea, el cable tiene fugas. Es un porcentaje. No puede haber otra cosa. Entonces, todo tiene un balance. no A eso se refiere balance materiales Entonces, cuando usted se manda a hacer un terno o un sastre, una, da una cantidad de tela. Pero si usted al final termina el vestido más lo que queda de la tala, más los hijos todo, debe dar igualito. Entonces debe dar exacto la cantidad que le que, que usted le dieron. Por eso es que en la energía también, que acabamos de ver ahorita, la energía ni se destruye, solo se transforma también. Igual que la materia. Todo balance de energía contiene la acumulación de energía, que es igual a la entrada de energía menos la salida de menos los gastos energía, más la generación de nueva energía, menos el consumo. Da igual, todo lo que se ha gastado contra todo lo que se ha consumido y lo que queda pendiente. Sí. Claro, nosotros no haremos los cálculos, pero es cierto que nos pueden presentar esos cálculos y los podemos ver, y puede ser el sustento del manejo del dinero, ¿no? que es lo más importante. Por eso, cuando usted tiene dudas, le pregunta al señor, tráigame el balance de materiales. Y seguramente se me va a molestar el amigo ingeniero porque el balance de materiales es lo que verdaderamente dice lo que se ha gastado. Entonces, cuando usted compra un galón de, de pintura, el pilón de pintura dice a la vueltita, 20 metros cuadrados. Eso es lo que produce. Entonces, si usted alguien dice, ¿sabes qué? Acá en este espacio de 40 metros cuadrados he gastado 6 galones de pintura, es imposible. Ya hace usted balance de operaciones y es imposible que pueda gastar ustedes. Como puede ser al contrario. ¿no? Acá no se gastó nada y lo ves pintado. ¿no? Para eso hay que volver al curso número uno y en adelante acordarnos muy bien que es el producto, ¿no? Entonces, el producto es, es importante, es un conjunto de atributos, tangibles, medibles, que implican empaque, color, peso, calidad, es lo que, algo lo que nosotros queremos lograr, el producto. Empaque, color, precio, calidad, material de servicio, todo, eso es un producto. Tiene esas cualidades, ¿no? Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan todo eso. Eso es un producto. ¿Cómo entendemos entonces ahora el balance de materiales? Eh, creo que la lámina se debe estar antes, pero no importa. Después, de, después de vamos a ver productos o productos, todo eso. Pero ahorita vamos a ver, ya que está la lámina ahí, la vamos a apreciar. En un lado, esta es la planta, y acá tenemos las entradas, y acá tenemos las salidas. Entonces, en una planta ingresan materia prima, materiales, suministros. Suministros son aquellos tipos de material que es líquido o energía, ¿no? Que no puede hacerse paquetes, ¿no? Fuerza laboral, la gente que trabaja es fuerza, ¿no? Y tareas de mantenimiento. Todo eso todo eso entra a la planta. Aquí se produce una transformación. Se producen las acumulaciones y desagregaciones, un montón de cosas. Y al final de la planta, nosotros obtenemos ¿no? operaciones de transformación de la materia prima y obtenemos productos terminados. Productos desechos. Producto que está terminado pero mal hecho. Hay que volverlo a hacer. Se desecha. Está terminado pero se desecha. Desperdicios, aquellas cosas que la hemos hecho, pero no sirve, ese desperdicio, no vale. no Recibos, lo que queda normalmente. Y mermas. Esas mermas son aquellas fugas o cosas que son propias del material. O si es petróleo o si es este, gases, hay evaporación. Si es este, materia prima, hay acerrines. Calor, oxidación, un montón de cosas que produce merma. Si es fruta o alimentos, se deseca, pierde peso, se va el agua por ti. Entonces, en concreto, estas son las salidas. La verdad es que todos estos exactamente son igual a estos. Y se calcula. Nosotros no somos profesionales del área, pero cada profesión del área conoce cómo calcular su tema. El químico sabe cuánto porcentaje muestra, lo sabe perfectamente. Sabe cuánto se produce por cada litro, por cada kilo, por cada tonelada. Lo mismo pasa con el ingeniero civil. Sabe cuántos metros cúbicos se entra por cada, él conoce. Sabe perfectamente. Este balance material es tan importante porque si alguien conoce esta parte y lo controla, el gasto es exactamente lo que debe ser. Es lo correcto, ¿no? Sub, siguiendo sobre esto, habríamos visto el producto. Ahora veamos qué es el coproducto. El coproducto es lo que puede ser que se haga. Por hacer una cosa, hacemos otra. ¿no? En el producto se obtiene como saldo, o como producto de obtener otro principal. Entonces, yo quiero tener, uh, por decir, hacer... Uh, Vamos a hacer, como decir, manjar, manjar blanco. Pero para hacer manjar blanco necesito la leche. Pero para hacer el manjar blanco necesito separar la leche. Entonces, por hacer manjar blanco, separo la leche de la mantequilla y ya tengo mantequilla. Y con el otro lado va a ser producto. Pero la mantequilla es un producto secundario o paralelo. Esto se llama coproducto. Sin querer, estamos nosotros en la necesidad de hacer otro producto adicional. Y también se le puede llamar subproducto, depende de la importancia. ¿no? ¿Qué más tenemos? Este es un ejemplo. ¿no? Ejemplo de petroquímica. Los productos petroquímicos producidos a partir del gas natural. El gas natural, que cuando lo, vayamos, lo ponemos en, en, el, en el cracker, o sea, en, el, en la planta, se va a desoblar en básicos. ¿no? Gas síntesis, sin o sea, primero etano y hexano. Luego butano, propano, etano. Y todavía queda un poco que no se ha procesado, que se llama gas de síntesis. Hasta aquí ya tenemos productos básicos. Pero estos productos, cuando los juntos se les va a llamar oleofinas. Y van a servir para hacer etileno, propileno y butadieno. Que ya, son, ya no son propanos, sino melenos, ¿no? Diferentes. Los que han un poco de química, ya más o menos van entendiendo. Y el otro tiene el pentanoxano, que se va a hacer solamente puros aromas, aromáticos. Y al final son bencenos, de tanto tipo de benceno que. Todos esos van a servir para el producto final que se van a llamar plásticos, fibras, resinas, cauchos, solventes. Vean ustedes este producto básico, otros subproductos y así vamos a A lo mejor yo quería hacer solventes. Mire cuántos subproductos tengo. ¿No? Y en el caso de gas de síntesis, o sea, lo que queda. El gas residual, sacar amoníaco, metanol y combustible sintético. El amoníaco sirve para hacer explosivos, urea, nitrato. El metanol va a solventes. Y el sintético permite hacer diésel o gasolinas, naftas. ¿no? Fíjense ustedes del gas. No, son, no sabemos la cantidad porque depende del tipo de gas natural para que estos tengan porcentajes distintos. Pero entendemos muy bien qué es producto y qué es subproducto. Estos son subproductos de este de acá. Este es el producto general y aquí hay todos estos subproductos. ¿no? Veamos otro más. La fabricación de una silla, vean ustedes. Por acá, está la, por acá está la parte de la madera, que es para el asiento, y por acá está la parte de los metálicos de es la estructura de la silla. En la madera, por ejemplo, Primero marcas, ¿no? madera, cortas, te quedan residuos, no quedan desechos, quedan residuos. Luego el asiento, no Sigue así, ya lo el asiento. haces, lo pules, lo acomodas y te quedan residuos, lijas y polvo. Y después de eso, el asiento le haces un hueco. También te, otra vez te queda viruta. Y luego de eso, lo pintas el asiento. Acá no le de forrar, de pintar, lo no pintas pintura y todavía sale vapores de la pintura ya está listo por el otro lado en paralelo estás haciendo la estructura metálica la marcas no marcas los tubos metálicos los cortas y te quedan sobrantes porque como viene con una medida precisa en un momento determinado te queda un pedacito si eran dos metros y las estructuras fueron para cortarlas a metros metros de z te va quedando pequeños pedacitos son sobrantes, no se le llama desperdicios todavía. Luego se hacen las patas, ¿no? se pulen y queda viruta. Luego sigue haciendo las patas, se sueltan las patas, la estructura, entra soldadura, hay vapores y gases. Y luego esas patas se ensamblan. Vos sea, tornillo con la... Entonces ya tiene una silla. Pero fíjense ustedes, tiene todos estos residuos: residuos de madera, residuos de acerrín, residuos de pintura, ¿no? y acá tiene sobrantes de, de, de, de tubo, viruta de tubo y algunos vapores. Todo eso es lo que pasa en la fabricación. Todos se pueden calcular. Tantos metros de madera, al final terminan en tanto. Eso. Te voy a decir, tantos metros de madera y hasta que están los saldos. Tanto suedo tubo de fierro que están El balance aparece. ¿no? Esa es la fabricación. Claro que evidentemente, cada experto conoce su sistema. Pero sí es cierto que le puede presentar usted un balance, acá está. Y que es verificable. Veamos más o menos la fabricación de la cerveza. Acá algunos se van a entusiasmar. ¿No es cierto? La cerveza tiene primero el, la cebada. ¿No? Y malteada y, y la, la, la cebada. Se ponen unos calderos, unos hilos, se remojan, se calientan, ¿no? se almacenan. Luego la cebada malteada, maltera, es la cebada. Parte de esta cebada ha sido hecha, puesta en, como embrión, ha crecido un poco, y se llama el, el, el malta, la malta. ¿no? Y las hojuelas, un poquito de majuela de maíz precocido para que salga con sabor peruano, ¿no? Un poco así, como con un poquito de sabor a chicha, y es que nos, nos agrada tanto nuestra cerveza propia. Entonces, y ahí va el molino. Todo eso lo despedaza. Luego todo eso que está despedazado, va a una olla grande y se hierve a una temperatura. Después que se ha hervido, se pasa a otro sitio, se hace una filtrada ya se quedan todos los afrechos y va pasando solamente el líquido. Y luego acá ya tienes el agua hervida, con todos los líquidos que provienen de esto de acá. A eso se le llama misto, mosto. Es algo que con el momento, con el tiempo, se va con la fermentación se va a torcer. Es como el jugo de la uva, que lo dejas ahí y se va a oxidar. Acá al oxidarse va a producir alcohol. ¿no? Entonces acá la dejas ahí, entonces lo llevan un, le ponen el lúpulo, que son los que ponen el sabor, y llegan a clasificar el mosto en partes. Algunos mostos serán usados para otra cosa y otros serán decantados. O sea, una parte se va de frente y otra vez decantar significa que lo dejo descansar y después lo inclino un poquito y sale. ¿no? Todos al final van a ir a la producción y luego van a un lugar donde se van a enfriar un poco. Y después de enfriado, van a pasar a su proceso que le dicen de recuperación. El mosto, ahí va a fermentar. Por eso que está más grande el sitio, va a empezar a hacer alcohol. Le va a salir la, la espuma. ¿no? Después de un determinado momento, ya se llama cerveza. En otras palabras, la cerveza es una chicha de, de cebada. Es una chicha de cebada, la misma cosa. Entonces, una vez que tenga todo esto, ya... Le, añadi, le añade un poco de ácido carbónico o CO2 para que tenga más fuerza y levante a la espuma. Esta cerveza pasa a ser envasada y sale al campo. Pero en el campo, como ¿no han visto? se habrán dado cuenta que por acá hay varias cosas que quedan, ¿no? el afrecho, la espuma, varias cosas se van quedando, ¿no? que son residuos, ¿no? levaduras, se van quedando. En el camino. Ese proceso de fabricación de cerveza. Algunos subproductos o desechos son utilizables nuevamente y no son desperdicio. ¿no? Dependerá de cada tipo de empresa. Este es el diagrama que está más claro. El... Se me adelantó la. Este está más claro, ¿no? Agua potable, materias primas, producción de mosto, o sea, lo que hemos visto es lo que se hierve, luego lo fermentas, ¿no? Se madura, lo filtras y lo envasas. Si algunas cosas no están bien, van a ver los aditivos, ¿no? ¿Qué se le va a poner? ¿Se le, hemos visto que se le pone la hierbita esa que le llaman, es el lúpulo, un poco de maíz, ¿no? Este, levadura para que, para que levante. ¿no? Y luego, una vez que está listo, se envasa. material de envasado, envasado y almacenamiento. Ese es el proceso. Pero hay algunas cosas que se verán quedando en el camino, ¿no? Que son sus productos. Por ejemplo, el agua que queda, de repente alguno lo ha tomado el agua que queda, ¿no? Esa agüita que queda, la preparan en otra cosita y usted toma otra esa como un guaraná. no O otra esa que queda. La aprovechan el agua, no se pierde. Porque si hay, esto, esto produce evaporación. Esta evaporación la recoge, ¿ver? la, la trae la usan. Entonces hay algo que precisar, hay que darnos, darnos cuenta que es un desperdicio. ¿no? Y entonces son residuos constantes de la producción sin ningún valor de venta y que implican por el contrario gastos necesarios para su eliminación. Esa es la diferencia entre un recibo y un desperdicio. El recibo es lo que queda y yo lo puedo usar en otra cosa. El desperdicio no me lo va a recibir nadie, dice? ni obsequiado me lo recibe. Por eso que se llama desperdicio. Eso tengo que tirarlo, alguien lo tengo que pagar. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo. La pregunta es, si estas cosas serían desperdicios, cuando se procesa la madera y se convierten en troncos y maderas, estarán esos listos para hacer coproductos. ¿Es ¿Pues cierto eso? Cuando tengo madera en troncos, lo corto en partes, y sería coproductos, pues no es tan cierto. Coproducto sería cuando yo con esas maderas hago sillas, y si me queda un saldo hago banquitos. ¡Ah! Y tengo No, Me salen dos cosas. Troncos y madera eso es un producto, producto, y su producto la madera. Entonces no son coproductos. Dice, por el nivel de ventas y los fragmentos de viruta, ¿el acerrín sería de productos ¿Eso es cierto? Pensemoslo bien. Vendemos un montón. Hacemos queda viruta. ¿Esa cerruta es, es un subproducto? ¿Se usa en algo? Depende. Si lo usas en la agricultura, es un subproducto. Y si no, es basura. Desperdicio. Tienes que, o la quemas, o la regalas, no sé cómo es, ¿no? Algunos vienen y se la llevan, otros hay que pagarle para que la lleven, porque ya se llena toda, se llena todo el taller hasta arriba, no hay dónde, no hay dónde caminar. Y esto, esto sí parece, este lo pongo para allá porque yo no soy sé desperdicio todavía, ya falta poco. Vean ustedes, estos son desperdicios. Cosas que no, no se van a usar, ¿no? nadie las usa. Claro que en algún momento esos desperdicios podrían ser insumo para otra cosa, sí. Hoy está loco el mundo por volver a poner en ciclo de servicios, hacer toda la ingeniería cero. Comienzas a hacer un trabajo, sigue, sigue, y lo sobrante lo vuelves a pasar de nuevo. no Es la idea, círculo cero, industria circular se le llama. Pero estamos en ese plan, pero por el momento estos serían desperdicios. Y aquí viene la tarea. Esto les pido, por favor, que tomen nota, porque es una tareita bonita y les va a gustar. Hay que formar equipos de trabajo de cinco participantes. Hay que nombrar un coordinador o jefe o líder, como quieran llamarle, y de acuerdo a los, a los diagramas que se han mostrado, o de repente otros, los que ustedes quieran, un por conveniente, hay que hacer dos tareas. Primero, identificar cuáles son productos, cuáles son coproductos, cuáles son subproductos y cuáles son desperdicios. Una, así esa hojita que he hecho, ese dibujito que hemos visto, a ver si lo arma. ¿no? Y lo más bonito es señalar cómo estarían integrados su balance de materiales. Qué y qué, qué cosa entra y qué sale. Y si ustedes pueden consultarlo en algún lugar, sería mucho mejor. ¿No? Pero hacen su tareita y luego la van a subir. Van a observar. Después de esto van a pasar a hacer su, su chat, o sea, su foro, y al final suben esto, ¿no? Esta tarea. Bien, por ahora, hasta ahí nomás. Luego veremos otra exposición que ya tiene que ver con el sí, porque esto es previo. Muchas gracias. Gracias.